Qué tal, buenas tardes, cómo estás? Hola Vero, hola Rosario. Vero, ¿qué yo apenas escrito los videos. Ah, bueno, bueno, <ríe> está muy bien. Me quedé a mitad del cuarenta y tres. hola Marcelo, hola a todos ¿Cómo estás? Inés? Bien, feliz uh, de la vida porque voy a unirme nuevamente a las clases wow. Sin milagro que andes por aquí sí. ¿Qué cosa? <risa> sí, sí, están por todos lados eh, me persiguen, me, están, me siento perseguido eh. Yo te tengo acosado siempre estoy ahí contigo <risa> Lo sabemos, Berito. <ríe> bueno. Eh, voy a empezar la clase, aunque eh, todavía falte unirse gente, porque eh, no tengo mucho tiempo hoy. Les pido mil disculpas, eh, pero tengo que hacer una clase más bien rápida. Estoy algo atrasado. Vengo así como atrasado a las corridas porque eh, tengo el albañil trabajando en casa, eh, en el patio de mi casa. Y ustedes saben, Vero sobre todo, que es arquitecta, cuando uno tiene un albañil adentro de la casa, lo tiene adentro de toda la casa. Es mentira así es. que se dedican nada más... Al, al patio sí. así es ¿y dónde está el frío? ¿no que hoy ibas a tener mucho frío? no, lo pasaron para el domingo parece el frío parece que hoy ah, bueno. seguimos con la ola de calor hola Sofi. hola Marcelo hola Marcelo hola Vero, Rosario, ¿cómo están? como que estamos poquitos todavía Sí. Hola a todos, a ratito empiezan a llegar. Sí. sí, mientras empiezan a llegar, entonces eh, yo voy a empezar con la clase de una vez. Eh, esta clase es muy sencilla, eh, es entender nada más que todo este lío eh, de eh, eh, aspectos. ¿Qué son los aspectos en una carta natal los aspectos son en lineamientos generales eh, la unión energética de dos planetas dos o más planetas ¿cuáles son los eh, aspectos que se ven en astrología cuando ese planeta está uno al ladito del otro como es por ejemplo este caso en mi carta de Neptuno con la luna eso es, o Mercurio con el sol eso se llama conjunción o sea hay cero grados de diferencia entre uno y otro. Y se le aplica una regla de más menos 5 o más menos 10 si hay eh, de orbe, perdón, más menos 10 si hay en juego una de las grandes planetarias. O sea, el Sol o la Luna. Por ejemplo, en este caso, Neptuno está a 27 grados de escorpio y la luna a 2 grados de sagitario. Si la luna estuviera a 27 grados de escorpio, sería una conjunción cerrada. Si la luna estuviera a 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 o 26 grados de escorpio, estaría igual en conjunción con Neptuno, pero sería una conjunción creciente. ¿Por qué? Porque el planeta más rápido, que es la Luna, está yendo hacia el encuentro con Neptuno. O sea, hacia una conjunción cerrada. Ahora bien, para el otro lado, exactamente igual. Si la Luna estuviera a 28, 29, 30, 1... 2, 3, 4, 5, 6 o 7 grados de Sagitario también se contaría como conjunción pero sería una conjunción decreciente porque la luna se está alejando del aspecto cerrado o sea donde hay 0 grados de diferencia Bien, con el Sol pasa lo mismo Ahora, yo por ejemplo acá, aunque no lo vean Tengo un planetita que se llama Urano Aunque no se vea Y acá está Júpiter Júpiter es más rápido que Urano Entonces, Urano está a 3 grados de libra Y Júpiter está a 4 grados de libra. Quiere decir que esta conjunción es decreciente. ¿Sí? Porque el más lento está a 3 grados, el más rápido está a 4 grados. O sea, se está alejando. En el caso de estos dos, como no están en juego ni la luna ni el sol, la orbe es de más menos 5 grados. O sea, si Júpiter estuviera a eh, 28 grados de escorpio, 29 grados de escorpio, 30 grados de escorpio, a 1 grado, o a 2 grados de libra también se contaría como conjunción estos dos eh, lo mismo para el otro lado o sea, 4 grados, 5 grados, 6 grados, 7 grados, 8 grados sería también conjunción por esa orbe de más menos 5 yo voy a ir mirando, mientras tanto, si se va agregando alguien. Ah, no. Todos tienen permitido hablar. Sí, eso es lo que llamamos conjunción. Cuando dos planetas están a cero grados de diferencia. O sea, se los ve uno al ladito del otro. Con esa orbe permitida, de que si no está en juego ni la luna ni el sol, son, eh, la orbe es más menos 5 y si está en juego la luna o el sol, la orbe es más menos 10 grados. ¿Se entendió esto? marcelo sí. tengo solo que te tengo una pregunta Dale, soy... en, en, en los vídeos sí. en el video de las cuadraturas eh, tú decías que cuando hay un cuando hay un, un aspecto cerrado eh, puede ser mm, tenso en el caso de las conjunciones también es tenso podría estar tenso No. ok eh... La conjunción nunca es una tensión. Ajá. ¿Sí? La conjunción siempre es una sumatoria de energías. ¿Sí? ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, Júpiter es la energía de la expansión. Y Urano es la energía del de, eh, futuro. Entonces, hay una gran expansión hacia el futuro, hacia el después. Tal vez esté tratando esta carta de un soñador empedernido, ¿sí? Alguien que sueña con un mundo mejor para todos, libre, justo y soberano. ¿Se entiende? Sí, señor. Bien. Ahora Después vamos a ver cuadraturas Y por qué le llamó tensión ¿Sí? Ahora Hay otros aspectos en astrología Que Yo no les doy importancia A mí la experiencia de 30 años Haciendo cartas natales ...me dice que no son importantes. Pero yo se los tengo que presentar a ustedes. Tengo la obligación de hacerles una presentación formal. Y ustedes decidirán si para ustedes es importante o no. ¿Sí? Es el semisectil y el quincuncio. El semisectil es cuando un planeta está a 30 grados de otro por ejemplo yo tendría acá un semisectil entre Plutón a 25 grados de Virgo y Marte a 23 grados de Libra porque también la orbe es igual o sea más menos 5 y más menos 10 si estuviera eh, el sol y, o la luna en juego. Eh, por ejemplo, otro que estaría en mi carta sería la luna a dos grados de Sagitario y Capricornio a dos grados de eh, Mercurio a dos grados de Capricornio. Eh, estaría también en semisectil yo no les ni los leo ni les presto atención para mí la diferencia de 30 grados no implica nada en la carta natal pero tengo la obligación de decirles que ese aspecto existe y que se llama semisectil ¿Sí? Entonces, voy a venir acá, a aspectos, y los voy a sacar todos. ¿Sí? El semisectil sería este. O sea, 30 grados, 30 grados, 30 grados. Tengo como tres. Bien. La conjunción sería esta, que bueno, ni se ven las marquitas acá, pero están las marquitas en amarillito. La conjunción sí la vemos. Después tenemos, después del semisectil, que es a 30 grados, tenemos un aspecto que yo sí le doy valor, que es el sextil. Entonces que es el que acabo de marcar acá. Por ejemplo, yo tengo un sectil entre la luna a 2 grados de Sagitario y Venus a 9 grados de Acuario. Como la luna es más rápida que Venus, yo digo que este sectil que está Yendo hacia el encuentro de los 60 grados justo de diferencia, es un aspecto creciente. Si estuviera, por ejemplo, a eh, 10, 11, 12, hasta los 19 grados, sería un aspecto decreciente. Si la luna estaría justo a 9 grados, ...sería un aspecto cerrado... ...eso es igual para todos los aspectos que vayan a ver... ...todos los aspectos se manejan de la misma manera... ¿sí? Todos son o aspectos cerrados... ...cuando no hay nada de diferencia... ...o sea... ...si es el sectil... ...cero grados de diferencia... Si, eh, si es el. Perdón. Empiezo de vuelta. Si es la conjunción, 0 grados de diferencia. Si es el sextil, 60 grados de diferencia. Si es la cuadratura, 90 grados de diferencia. Eh, si es justo 90 grados de diferencia, es una cuadratura cerrada. Ahora, si hay. 85 grados de diferencia, ¿sí? puede ser una, eh, un, una cuadratura creciente o una cuadratura decreciente. Depende de los planetas que estén en juego. Siempre se mira si el más rápido está llegando al aspecto cerrado, o si se está yendo. Creo que es la manera más fácil de verlo. Entonces, la conjunción ya les expliqué. ¿Qué tenemos que hacer? Sumar esas dos energías. ¿sí? ¿De qué se tratan esas energías de los planetas? Lo tienen en el manual de astrología. Y la suman. Se suma. <coughs> bueno, después lo aclaro eso eh, y lo muestro en una carta eh, cuando es un sectil decimos que es un aspecto beneficioso no porque haya aspectos malos y aspectos buenos los aspectos son no son ni negativos ni positivos ¿Sí? es un aspecto beneficioso decimos ¿por qué? porque el sectil es una suerte de apertura o sea por ejemplo yo tengo un sectil entre Neptuno ¿sí? y Urano y Júpiter, que están en conjunción. Entonces, ambos, Júpiter y Urano, en casa 1, tal vez se trate de una persona soñadora, como les dije yo, ¿sí? Me afirma que sí se trata de un soñador empedernido, porque está Neptuno en Escorpio, que representa justamente los sueños, ¿sí? Entonces, es como que me beneficia, me, me empuja hacia ese lado. Ahora, un sextil que te empuja hacia ese lado también puede ser negativo, ¿sí? Porque Neptuno... En Escorpio, una de las cosas que, eh, que representa, eh, si lo buscan ahí en el cuadrito, igual que en Piscio, o sea Neptuno, en signos de agua, puede estar implicando también adicciones. Entonces, depende de qué planeta esté en juego, ¿sí? Eh, podría ser que yo fuera un adicto a algo, ¿sí? Por eso les digo que no hay aspectos beneficiosos y aspectos, aspectos positivos y aspectos negativos. Los aspectos son. Lo que tengo que saber es que el sectil me empuja hacia algo. ¿Sí? que puede ser bueno y por último en la clase de hoy lo que vamos a ver antes de responder las preguntas voy a responder todas las preguntas no es que estoy terminando la clase no quédense tranquilos eh, las cuadraturas sí, que es la última clase de hoy o sea la, la clase, las cuatro clases que estamos viendo hoy es donde expliqué la generalidad de, de qué son los aspectos, las conjunciones, los sectiles y las cuadraturas. Esos fueron los cuatro videos que subí. Las cuadraturas son un aspecto que está a 90 grados de diferencia siempre con las mismas orbes más menos 5 grados de diferencia entre planetas comunes más menos 10 entre planetas que impliquen al Sol o a la Luna o a los dos entonces, ustedes se van a dar cuenta que por ejemplo, este Urano en conjunción con este Júpiter está a 4 grados de libra por lo tanto los 90 grados exactos sería a 4 grados de Capricornio sin embargo acá está marcado con el sol ¿por qué? porque mi sol está a 26 grados de Sagitario entonces si yo cuento cuántos grados hay de diferencia con los 4 grados de Capricornio hay 8 grados de diferencia y me permite tener hasta 10 ahora, entre Urano, Júpiter y el Sol ¿cuál es más rápido? el Sol entonces digo que es un aspecto creciente está yendo hacia el aspecto cerrado el Sol si estuviera de los 4 grados hasta los 14 grados diría que es un aspecto decreciente y en los 4 grados justo como es el caso casi de este mercurio que está a 2 grados sería cerrado ¿qué es lo que pasa con las cuadraturas? las cuadraturas son tensiones aspectos que están en tensión pueden ser muy beneficiosos o pueden ser muy perjudiciales depende de los planetas que estén en juego yo acá por ejemplo tengo una tensión grande entre Mercurio que es expresarse ¿sí? y eh, Urano y Júpiter en conjunción, en la casa 1. ¿Qué me dice eso? Que yo tuve que aprender a expresarme y de hecho me cuesta expresarme para poder enseñar. Vieron que hay gente que muy rápidamente encuentra las formas de poder enseñar. ¿Sí? A mí me llevó muchos años poder enseñar astrología. Muchos más años me llevó enseñar que eh, aprender astrología. Ahora, si ahí en vez de estar Mercurio hubiera estado... Saturno en ese aspecto tenso hubiera sido muy beneficioso para mí porque Saturno tensionando ese aspecto me hubiera eh, eh, me hubiera impuesto la responsabilidad que tiene Saturno y la sincronicidad que tiene Saturno. ¿Se entendió? A ver, ahí le abro el micrófono a Marcela. Sí, sí más menos. Hacer? Bien. ¿Alguna pregunta? Sí. Bien. Marcelo. Eh. So. En, en los videos eh, hablabas de aplicante y separante y de partir y platil. Eh, ¿Qué quiere decir? Eso es, uh, Sí. Eh, eso es lo Aplicante eh, o separante es lo mismo que decir creciente y decreciente. Aplicante es creciente y y y separante y separante, y separante, es, y separante es decreciente. Sí. Yo te cubrí un hoyo. <ríe> Gracias. Yo también. <ríe> <ríe> A ver eh, y eh, y compartir pasa lo mismo. ¿Sí? Cuando está cerrado, eh, es. Eh, eh, ven, hoy tengo un problema con las palabras. Hoy este mercurio me está tratando mal, ¿eh? ¿Partir? Eh, sí. sí. <risa> <risa> y. Y cuando no está partido, sí. Ok. Bien. Listo. Tengo otra pregunta. Dale. Eh, también también se forman aspectos con los nodos y con quirón o no se forman nunca aspectos con ellos? No. Ahí los ven marcados. De hecho. Eh, ahí me está marcando un aspecto entre mi Mercurio, una cuadratura, y mi Quirón, ¿sí? eh, Igual ven también una cuadratura entre el Sol y el Nodo Norte. Yo no los leo, ¿sí? eh, Hay astrólogos que sí los leen, ¿sí? Lo mismo que esa cuadratura, por ejemplo, que está haciendo entre mi Neptuno y el ascendente. ¿Es te yo sí dio preguntar las cuadraturas de ascendente y medio cielo y los aspectos con el medio cielo y el ascendente no se leen? No, yo no los leo. ¿Por qué? Porque a mí la experiencia me dice que, que no tienen importancia. ¿Sí? Eh, pero hay muchas escuelas de astrología que sí los leen ¿sí? eh, y toman por ejemplo eh, bueno de la misma manera la energía de Quirón o la energía de ese nodo que significa que está en, eh, en acuario en Aries eh, y que significa estar en tensión con el Sol en Sagitario ¿Sí? Eh, a mí La experiencia me, me llevó a pensar Que no Que no tiene valor ¿sí? Que no vale la pena Leerlo Pero si ustedes quieren leerlo Me parece muy bien Nos llevaría el mismo sistema hacer eso, ya o sea, leerlos. Nos llevaría el mismo sistema que con todos los otros planetas y todas las cosas. Sí, sí, sí se leen exactamente igual. Entonces, pues por ejemplo, si lo quisiéramos leer aquí, este, tu cuadratura del ascendente con, Nep con Neptuno hablaría de de la de tus sueños, de que hay una tensión entre tus sueños y tu personalidad. Sí, sí, perfectamente leído. Eh, Ay, sí, y, estoy aprendiendo. Y, y yo, por ejemplo, no tengo eh, ese problema, nunca lo tuve. Por eso digo, no es algo que lo haya trabajado. Eh, ahí lo que me estaría diciendo esa atención es que yo no, no comparto mis sueños y nunca tuve ese problema. Tengo otros, no digo que soy un tipo sin problemas, pero, pero ese problema de compartir mis sueños no lo tengo. Marcela creo que está tratando de hablar o está hablando. Hola, ah, no, hola, hola, hola, profe, hola, buenas tardes. Buenas Llegué tardes. un ratito tarde, como 10 minutos, porque no teníamos internet acá. Sí. Así que bueno. Me han encantado los videos y también veo que vamos emocionándonos en este Aprender la Astrología. Sí. Ahora, cuando yo veo en una carta, uh -huh. eh, vos ahí pusiste eh, las cuadraturas en rojo. Sí. ¿Siempre las cuadraturas se marcan en rojo? Sí, por convención, las cuadraturas y la oposiciones se marcan en rojo los estilos se marcan en azul y los trígonos en verde ajá, porque yo acá me parece que tengo una cuadra algunas cuadraturas que las tengo marcadas en azul porque justamente están formando también parte de trígonos pero cuando las cuadraturas forman parte de trígonos no se leen como cuadratura. No, para, para, para, para, para. Se ve como trígono. Para. O es un trígono o es una cuadratura. Las dos cosas no puede ser. El trígono es otra cosa. Ahí eh, estaba ya te iba yo a preguntar justamente eso. El trígono es otra cosa. El trígono son... Sí, porque 120 yo entendí de y lo vamos a ver que el trígono, claro, que el trígono es que el trígono es 120 grados claro. y la cuadratura es 90 grados. Exacto. Pero, por ejemplo, ¿pueden haber dos trígonos que eh, de, lo, de cada uno de sus extremos parta eh, una cuadratura sí, hacia no. otro? Sí, por supuesto que puede haber, de hecho creo que yo lo tengo. Eh, eso Se leen independientes, eso, ¿no? Se leen independientes. Por ejemplo, ah, sí. yo tengo... Eh, eh, a ver, eh, el Sol en, en cuadratura, bueno, justo lo tengo con el nodo norte que yo les dije que no lo leo. Eh, y, y el Sol en trígono con Saturno. ¿Sí? Ambos parten de, del mismo planeta, del Sol. Pero sí. lo leo como dos aspectos distintos. Una cosa es el Sol en cuadratura con, con el nodo y otra cosa es el Sol en trígono con, eh, con Saturno. Son dos cosas distintas. Sí, sí yo... Bueno, habrá que practicar y ver. En mi caso, por ejemplo, también tengo eh, mi Júpiter en cuadratura con mi Sol. Y justo mi Sol es en Sagitario y Júpiter es quien lo rige. Pero yo siento que tengo bien integrado mi Júpiter, que no lo tengo en tensión con mi Sol. Sí. Es eso que vos decís, que hay cosas que no has tenido que trabajar. Totalmente. Es que, que esa, esa tensión, al contrario, lo que puede estar tensionando es a, a, hacia acrecentar a ese Júpiter. Depende de todo el contexto. Por eso no se pueden leer cartas natales parciales. Uno tiene que leer una carta natal como un todo. Y no puede, es que es una de las partes. Ajá, eh, eh, entonces de acuerdo a lo que estás diciendo, porque yo tenía entendido que las cuadraturas eran y las oposiciones eran digamos aspectos negativos y los este, sextiles y trígonos eran positivos. Pero entonces en realidad no hay ni positivos ni negativos, o sea, porque las tensiones pueden ser positivas. Claro. Y las oposiciones igual pasa. ¿Pueden ser positivas? Por supuesto, con las oposiciones todavía más, porque están en signos que son complementarios normalmente. Puede haber oposiciones que no estén en signos complementarios. Por ejemplo, yo tengo el sol a 26 grados de Sagitario. Bueno, pero no sé por qué estoy hablando de oposiciones si no es la clase de hoy, ¿no? Esto lo vamos a hablar en la próxima clase. En la clase 11 de 14. Esta es la 10 de 14 clases. Nada más lo estás hablando porque yo pregunté de los positivos. Yo nada más pregunté positivos y negativos. Tú te emocionas, eso es otra cosa. Ustedes se aprovechan de mí, eso es otra cosa. Bueno, ¿alguna otra duda? Y acá estamos, siguiendo, siguiendo, entendiendo. Yo esta semana voy a ver si practico más. Me he buscado las cartas de mis hijos, también para Muy ir como, como teniendo no solo mi carta, sino otras. Es re importante y... verlo, verlo con gente de afuera, porque es mucho más sí, fácil sí, sí. verle las cosas a los demás que a uno mismo. Entonces, la mejor manera de practicar es con gente que uno conozca mucho, como a un hijo, ¿sí? Y en, es, es fantástico. Eh, bueno. Analía creo que quería decir algo. ¿Alguien? Sí, quería preguntarte ¿cuánto te llevó más o menos a aprender astrología? ¿Esto va fuera de esto? Ya para terminar. ¿Cuánto te llevó a aprender? Porque soy súper exigente, entonces no sé si voy muy atrasada muy adelantada, si voy bien, si. Entonces, me quiero saber es si Es una pregunta difícil de responder, porque en realidad... Sé que después vas aprendiendo toda la vida, ¿no? Pero... Claro, ese es el tema. Eh, en realidad, entre que yo empecé a aprender astrología y hice mi, carta, mi primer carta natal con un cliente, o sea, que me pagó la carta natal, habrá pasado... Un año y medio, dos. Pero también no, no estaba toda esta oportunidad que tienen ustedes ahora. Que es esto de poderse encontrar todos los días, de que todos los días podamos hablar de astrología, de que todos los días podamos seguir avanzando, ¿sí? Eh, nada, yo les estoy hablando de el año 88, 89, 90, ¿sí? Eh, entonces Eran otros momentos, otras épocas También eh, no, no se tenía la disponibilidad Que se tiene ahora O sea, yo cada vez que veía el título De un libro en una librería era desearlo, desearlo, desearlo Y juntar plata, y juntar plata, y juntar plata Hasta que me compraba el libro Y lo leía, y lo releía Y después me daba cuenta que no servía para nada O que sí ¿Sí? O sea, y ahora vos tenés no. los libros gratis ahí En internet Sí, totalmente dando vuelta. ¿Sí? Entonces y... no voy tan mal, Marce Me consuelas Más bien que no, vas muy bien Ah, no, yo también creía que iba re atrasada Pero voy bárbaro entonces. Ay, pero tú tienes poquito que entrar sea, No sí, tienes mucho que, Sí, lo que pasa es que ando buscando O sea, estoy haciendo registros acá, chicos, Entonces estoy entre dos cosas las corridas tratando de aprender todo a la vez Y nada es eso. Pero las dos cosas me encantan Entonces no quiero perderme Y bueno, ahí voy, ahí voy llegando sí. Lucita, Gracias Marcel Por nada, Analia Lucidia y yo soy parte del comentario de Marse. Lucidia creo que había abierto el micrófono para preguntar algo, sí, profe. No no sé si ya lo habrán aclarado porque me está fallando mucho el internet, pero mi pregunta es si pues se me parece mucho, no sé si sea lo mismo creciente y aplicante y decreciente que separante a mí se me hace muy similar es lo mismo ah bueno sí, lo, <risa> ya lo habían dicho lo dice, creo sí, dice, sí, sí. <risa> bien listo profe muchas gracias bueno. bueno gente ustedes saben que a mí me encanta estar eh, en, en estos en estas tardes sí. con ustedes pero la verdad que hoy Sí, tengo que, que cortar el tema acá, eh, espero que haya servido para aclarar las cosas, después eh, les voy a subir el video, por supuesto, de, de esta clase. Y lo que no sé si lo voy a subir a YouTube, porque con estos pelos de loco que tengo hoy... Eh, Ay, pero subí lo que se te Esta ve siempre está bien. A ¿No está siempre bien. Ese es ese Leo que quiere que le digamos Ay, que está sí. bien en pero, hoy Exactamente. No me han dicho ni un piropo. Ay, pero estás bárbaro. Ponelo en YouTube, porque aparte que te lo. Yo lo miro. Lo vuelvo a ver. Me parece bien. <ríe> Además, sí, cada vez te mira, voy a... por favor! ¡Muchas gracias! ¡Te vas más pronto! Siempre te vas más pronto. Yo no sé. Ya no, no... Pero ¿Ya? Te, tengo en serio una reunión ahora ya. En ya minutos. sé, ya sé, pero así. siempre. Lo, pero ya lo vienes haciendo así, ya. Te estás escaseando. Le mando un abrazo enorme. Lo quiero mucho a todos. Un, un abrazo más, a te, profe. Gracias, gracias, Gracias. Un besote. Chao. Chao. tarde.